Viste de negro, sale pa' la calle con prendas exótica Cuando la miro yo cuenta me puedo dar En los ojos se le ve, se le nota Que ella es mala y que anda en la nota En los ojos se le ve, se le nota Que a lo mejor está un poco En los ojos se le ve, se le nota Que ella es mala y que anda en su nota En los ojos se le ve, se le nota Sobra aquel que las fatiga Cero interés, por tan liga Y no paran volar lo que la gente diga Me gustan los cuadritos esos que son de colores Y el polvo rosita que tiene varios sabores Una nena pupi que porta los poderes Todos horneros pa' que su padre no se entere Una nena fina como Farina Un porte que mata cuando camina El buri gigante tiene una mina Y no falla un off y todo lo combina Una nena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 Se le nota, no lo quita cuando la nota le explota Pa' mi cama con cualquiera no se bota No se comporta en mi cama el burri rebota Se le ve y eso se le nota Una villana y tiene mala fama Una diva, una sexy dama Tiene su liga y no le gusta el drama Le encanta la rumba, el alcohol y el polvo tipo escama Yo. Está bien buena Mueve ese booty mientras la música suena Luce, cámara, acción y lista en la escena Ella resuelve si en la calle hay problema Habla de chino S.L.B. Marte un ja. R15 Ey ja -ja. Dímelo Chino